Los ejercicios de Pushing son ejercicios de fuerza contraria y producción vocal que permiten generar presión subglótica. Fomentar el cierre laríngeo es un objetivo central. Pa, pa, pa, pa, pa. Pe, pe, pe, pe, pe. Pi, pi, pi, pi, pi. Po, po, po, po, po po po po po po